Bien, desde el concepto de línea, trato de imaginarme una línea vertical en mi postura, con cabeza sobre hombros, hombros, sobre dorso, sobre abdomen y, y dorsales, cadera y piernas abajo. Esta línea vertical le incorporo una línea horizontal que es la del abrazo, semicircular. En este caso estoy haciendo el rol masculino, pero si estaría haciendo el rol femenino, sería igual. Los puntos en conexión son las de las manos con los eh, hombros, los hombros entre sí, en una línea horizontal. Que ahí se puede ver, cualquiera de los dos integrantes. A partir de esta línea, vamos a trabajar la línea recta de las piernas, como hemos trabajado en las apoyaturas. Y le vamos a incorporar la idea de que los pies viajen como una línea recta deslizándose en el piso tenemos una otra línea que, que, que podemos pensar que es la del desplazamiento donde vamos de un punto a otro siempre de manera horizontal por el piso los invito a que recorramos el espacio pensando en líneas líneas de postura Línea de proyección, línea curva horizontal del abrazo y línea de recorrido de los pies. Muchas gracias.